Morning, I get up, I die little. Can barely stand on my feet. Take a look in the mirror and cry. Lord, what you doing to me? I've spent all my years in believing you. But I just can't get no relief. ¿En serio? <tose> Qué bonita, tío. Es preciosa. ¡Hostia, ¿da, dale a la bocina. ¡Ah, ¡Oh, qué bueno! Hola amigos y amigas del Facebook, el YouTube y el Instagram. No. ¡Nos manifestamos I en Barcelona! Eh, oh, hey, cuánta moto Bueno Vamos, Cuánta moto. Así me gusta Mi gente ¡Vuala! ¡Vamos a atascar Barcelona! ¡BARCELONA! ¡BARCELONA! ¡BARCELONA! ¡Eh! ¡Oh! ¡Ah, malío. Por nuestros Mátate derechos. <risa> Hola. ¡Que te van a gustar, hombre! Ella ¡Que te a la sonidaco es guapa sacarle, eh Lo hacemos para que nos dejen circular. Así de sencillo. ¡Ey! sagrada muy se muy bien. Muy bien. Calorcito, calorcito. Ella quiere poder. Ella quiere poder. Ella quiere poder. Ella quiere Soy un enamorado de las motos Y Barcelona también Así que por favor, escucharnos Que no nos quejamos de vicio Somos parte de la solución del problema de circulación en Barcelona Nosotros no somos el problema Y si queréis que seamos el problema, os vais a enterar ¿eh? Porque la podemos liar parla Esto en vez de hacerlo en domingo Lo hacemos entre semana Y la que liamos pequeña A mole a la parda. A mole a la parda. Eh, bonitas vistas, eh, de la Sagrada Familia, eh. Muy bonitas vistas. Día precioso. Sí. Tú es low. Low es low, ¿vale? ¿Eh? Que ¿Qué? te has perdido, tío? <laughs> ¡Eh! Ya me voy, ya me voy. Me estoy asando, tío. Si lo llego a saber vengo en chancleta bañador y con el patinete eléctrico. Seguro que llegamos más rápido con los patines. Me cago en la puta, tío, razón. Con la leche, con la mierda de los. Perdón. Con... Un vehículo que es ilegal, que puede ir a 25 o 30 km por hora, sin casco, sin seguro. ¿Tú cuántas bicicletas has visto por ahí? Yo, ninguna. Llevamos aquí 10 minutos y no he visto pasar ni una bicicleta. Esto es una vergüenza. Y el peligro que conlleva que si se despista un coche, se lo cepillas. ¿Qué? ¡Qué calentón de moto, tío! ¿Qué pasa, loco de la mafia? ¡Ey, ¡Eh, tira! ¡Hostia, qué buena esa moto, tío! ¡Una histórica! ¡Wow! ¡Qué buena esa moto! ¡Me mola, tío! ¡Wow! ¡Cómo mola, tío! Se lleva medio cilindro, eso. Oh, ¡Qué auténtica. ¡Eh, mola! ¿Qué pasa? Concentración para, qué? para que nos dejen circular en Barcelona en moto. Que no nos quieren dejar circular en moto en Barcelona. Tienes una moto preciosa. ¿En serio? ¡Qué bonita, tío! Es preciosa. Está bien, está marcha, cambio, cambio, freno, freno. ¡Hostia, ¿da, dale a la bocina! ¡Ah, ¡Oh, qué bueno! <risa> Del año 48 esa moto todavía funciona por Barcelona. Tomar nota, tomar nota. Del año 48 y va en moto. Y funciona esa moto desde el año 48. Ya, de su abuelo, le vais a quitar la ilusión a este hombre de ir por Barcelona con la moto de su abuelo. ¿En serio? No sabéis lo que estáis diciendo. Míralo, qué guapo que es. Va más rápido que yo en la moto histórica. Atención, que va a llegar antes. ¿A quién le rompo el retrovisor hoy? ¿En serio? ¿Para abajo? ¿Para abajo? ¡Hey, El histórico. ¡Qué motos más guapa ¡Que tenéis! Así me gusta. Los motos a una, hombre. ¡Cuidado! ¡Cuidado! Soy el metal, me voy acercando, voy armando el plan. Si son se acelera el pulso. Ya, ya me está gustando más de lo normal. Todo mi sentido va pidiendo más.